Eh, ¿Qué tal, estimados seguidores de Aldía? Estamos a esta hora en el Cantón Quevedo, cerca de la gasolinera chiquita, como también se la conoce. En estos momentos se acaba de eh, registrar un sicariato. Vemos la presencia de la Policía Nacional, que están haciendo, pues, eh, en este caso, las pericias, consiguiendo todos los indicios no físicos para la investigación. Todavía vemos que no ha llegado pues eh, el carro forense y bueno, vamos a, a conocer un poco, vamos a conocer un poco por acá Hay algunas personas que sorprendidas no están observando pues la escena, se comenta que se trata de un sicariato, de una persona que... Bueno, parece que van a ser mucho más amplia el, el área para acordonar la zona, ¿no? Y han retirado algunos, algunos moradores que se encontraban en este lugar. Amigo, usted que vio, escuchó algo. Nada, del... amiga. Yo estaba en otro tiro por yo en otro tiro. No, no vio nada usted. A lo de la bomba tiene que entender que eso, vieron todo lo de la escena, los de la, bomba, bueno, lo lo de de la Los de la gasolinera. Ellos vieron toda la escena. Bueno amigos estamos en transmisión en vivo estamos todavía recolectando información se conoce que se trata de un, de un presunto bueno sicariato de una persona que se encontraba en este vehículo vemos que el vehículo no tiene placas y eh, bueno vamos para acá la policía nacional ya se encuentra en la zona vemos por acá agentes uniformados de la dinaset y eh, bueno nos vemos que todavía eh, están recogiendo los indicios no están contando los indicios todavía no se conocen los nombres el nombre de la persona todavía no se conoce Acá también vemos que han llegado pues, conocidos, personas, familiares también del OXISO, consternados ante la situación, ¿no, amigos? También han llegado familiares ¿no? al lugar de los hechos concernados ante la situación. ¿no? Se desconoce los motivos, el nombre todavía no, no se conoce, pero bueno más adelante pues la Policía Nacional pues va a dar la información de manera oportuna. no Por el momento están haciendo las debidas investigaciones. ¿Tú que pones belleza? ¿Y no es esa plaqueta? No, pues que no. Bueno, amigos continuamos estamos en el cantón quevedo en la gasolinera chiquita justamente a la entrada donde se ha registrado un sicariato a esta hora de la mañana hemos conocido que el vehículo pues estaba estacionado llegaron pues sujetos a dispararle a quien se encontraba en el interior del vehículo y eh, bueno, hemos escuchado por parte de las personas que estuvieron presentes, que obviamente por miedo a represalias pues no quieren hablar, eh, que la ambulancia pues, tardó en llegar y podría ser también el motivo de que no se lo pudo trasladar a tiempo. Y bueno, ya se confirmó en este caso la muerte de la persona que se encontraba en el interior del vehículo, por tal motivo... ...vemos por acá que ya agentes de, de la Policía Nacional... ...en este caso la DINASET... ...ya eh, se encuentra en el sitio para hacer las respectivas pericias... ...levantar pues los indicios eh, físicos... ...que servirán pues más adelante eh, para las investigaciones, ¿no? Por acá llegan más personas sorprendidas, ¿no? Un caso de sicariato aquí en el Cantón Quevedo... ...se han registrado algunos casos en este caso en, en, en, en la zona, ¿no? Por ejemplo... El día de ayer también se había reportado eh, un intento de asesinato por la calle en la parroquia 7 de octubre, en la calle Sexta, y hoy en la mañana vemos que eh, pues ha ocurrido pues este esta tragedia, ¿no? de un sicariato justamente aquí en la gasolinera La Chiquita. Todavía desconocemos los nombres, amigos seguidores del día, todavía no hay información, recién la Policía Nacional pues está recabando pues eh, los indicios, ya vemos que han llegado pues familiares a la zona, a, obviamente a reconocer pues, el, el cuerpo y a dar todos los detalles, solo se conoce que la persona se encontraba en el interior del vehículo y llegaron pues eh, sujetos a dispararle. ...y esto pues provocó inmediatamente... ...su deseo, ¿no? el coronel, el coronel. ...por acá también vemos que ha llegado... ...el coronel subrogante de la Policía Nacional... Digo, ¿Usted vio, vio lo que ha pasado, no? No. Conoce a la víctima de pronto, ¿no? No, no. Yo no me he pasado ahorita, yo voy a poner como cheles aquí, no puse. No puse como usted lo voy a estar encima. Bueno, amigos, mientras tenemos eh, información, porque obviamente eh, ha llegado la policía eh, no hace mucho. Creo que el, el sicariato pues, ha, ha ocurrido ya más temprano, pero según informan los moradores, recién se hizo presente pues la Policía Nacional. Y eh, bueno, amigo, ¿usted vio vio lo que...? no. Bueno, amigos, ya llegó el carro de medicina legal, ya van a recoger pues, el cuerpo de la persona fallecida. Estamos en la gasolinera La Chiquita, justamente en la avenida Walter Andrade. La gasolinera La Chiquita, el ingreso de la gasolinera La Chiquita, donde, según eh, testigos, el carro pues, estaba estacionado, la persona se encontraba en el interior del vehículo. Aún se desconoce cómo llegaron pues, eh, los sicarios, no, las personas que llegaron a disparar, se desconoce todavía pero eh, se tiene conocimiento que el vehículo pues, estaba estacionado. no Justamente aquí en la gasolinera La Chiquita del Cantón Quevedo, en la avenida Walter Andrade. ¿no? unos pocos eh, metros de, del paso deprimido es donde ha ocurrido pues, este lamentable evento. ...que eh, en luta a otra familia quevedeña, ¿no? Ya, como les dije, se han registrado algunos intentos de asesinato el día de ayer... ...en la parroquia 7 de octubre, en la calle Sexta también... ...se había reportado, pues, un intento de asesinato... ...la persona, pues, ahora se encuentra en el hospital... ...y, bueno, en estos momentos, obviamente, la Policía Nacional... ...pues está realizando el debido la, la debida investigación, ¿no? Primero recopilar, pues, todos los indicios físicos... Y ahora, pues, eh, van a llevarse, pues, el cuerpo, ¿no? Creo, no no pueden llevarse, ya se llevan. Tiene que venir el fiscal a levantarlo, ¿cómo va a llevar a ese? Ah, ¿ya no? Pero ya se lo llevan. ¿Ya, ¿Ya lo subieron? Pero ya no. Ese carro como que, el carro que veo, ahí. Eh? ¿Quién será? No creo que es un gordito, no es un gordito el carro. Sin placa, la falla. Bueno, estamos esperando, amigos, que la policía nacional pues pueda lograr identificar a la persona. Sé que ya han llegado, vimos en imágenes algunos eh, conocidos, familiares del oxiso. Y, y bueno. Vamos a esperar en este caso la información, por acá vemos también el coronel de la Policía Nacional, de pronto más adelante pues nos ayuda con eh, detalles. ¿no? Vemos que está conversando con personal de la DINASET, quien es el encargado ¿no? del tema de las muertes violentas aquí en la provincia de Los Ríos. Bueno, aquí vemos personas también que han llegado a las inmediaciones de la gasolinera, ¿no? Vemos que están eh, curiosos, ¿no?, de, de lo que ha pasado. Un nuevo eh, hecho violento en el Cantón Quevedo. Vemos por acá, muchas de ellas, pues, no estaban presentes, obviamente, cuando ocurrió el evento. Pero por acá creo que... Eh, tengo entendido que solo las personas que estaban eh, trabajando en la gasolinera pues pudieron observar lo que ocurrió. Sin embargo, pues por miedo a represalias, obviamente pues no desean hablar, no desean contar nada, porque recordemos que bueno, la situación está muy crítica aquí en el Cantón Quevedo, eventos eh, violentos pues eh, han, han surgido eh, en las últimas semanas, algunos intentos de asesinato... Y bueno, todavía eh, desconocemos los motivos, incluso la Policía Nacional cerca de las 11 nos iba, eh, y había pronosticado ya, había da, eh, dado a conocer que se iba a realizar pues una rueda de prensa. ¿Vamos? Bueno, como les indicaba, a las 11 pues se tenía planificado una rueda de prensa, una rueda de prensa de parte de la Policía Nacional del Distrito Quevedo, quien iba a, a manifestar, iba a dar a conocer pues los operativos que estaban realizando. Recordemos que en el anillo vial pues también existe mucha preocupación y se iban a, realizar, se iban a dar a conocer pues eh, los operativos que se estaban realizando justamente en esta zona también que es muy crítica, que... En muchas bandas organizadas pues, están eh, trabajando, bueno, eh, intimidando ¿no? a los conductores y eso se sí iba a dar a conocer el día de hoy. Sin embargo, pues ha ocurrido pues, este evento violento aquí en el Cantón Quevedo, justamente en la gasolinera chiquita a la entrada. Bueno, para aquellos amigos internautas que recién se están conectando a nuestra señal de aldia.com.es, estamos justamente en la avenida Walter Andrade, cerca del Paso Deprimido, como vemos en imágenes, eh, al ingreso de la gasolinera La Chiquita, vemos que ya bueno, muchos taxistas han llegado, parece, carros que quedan atascados por el, porque, bueno, están curiosos, ¿no?, Aquí esta gasolinera es pues, muy transitada. Es justamente una gasolinera donde llegan pues vehículos a ¿no? abastecerse de combustible. Y bueno, estamos justamente aquí en la avenida Walter Andrade. En la a, el ingreso de la gasolinera La Chiquita, aquí en el Cantón Quevedo. Donde se ha registrado un hecho violento, un sicariato. Una persona... Según imágenes eh, ya difundidas en redes sociales, eh, cargaba, pues, estaba vestido de una camisa color azul. Fue atacada a disparos. Todavía se desconoce cómo se dieron, pues, cómo se dio el ataque. Y esta persona, pues, se encontraba dentro de un auto, dentro de un auto. Por el momento no vemos eh, la placa, ¿no? Pero eh, se encontraba dentro de un auto cuando fue atacado a balas. Por eso no tiene no tiene placas no tiene placas no se ven las placas no sé si de, en la parte delantera pues sí si tenga si tenga placas pero es eh, lo que podemos informar todavía estamos esperando que la policía nacional pues identifique no a la persona fallecida bueno ya llegaron familiares llegaron eh, personas conocidas del oxiso, han llegado al lugar pues sorprendidos consternados ante esta situación se conoce que la persona se encontraba estacionada en dentro del vehículo cuando pues fue baleado no por eh, los sicarios vemos por acá que ya llegó medicina legal Por acá, amigos, ya llegó el carro de medicina legal, el carro forense. Ya el cuerpo pues, va a ser trasladado hacia la morgue de Quevedo para que se le realice pues, la debida autopsia. Por aquí nos comentaron algunos testigos, que, especialmente los trabajadores de, de quienes laboran por aquí cerca, en esta estación de, de gasolina, que... Bueno, que la persona que habían llamado Pues a la ambulancia, pero la ambulancia llegó Llegó tarde, incluso cuando nosotros Estuvimos ya eh, llegando Acá a la escena, vimos que la ambulancia Pues recién estaba llegando Parece que ya se retiró Sin embargo, pues al parecer pues, Los paramédicos pues, solo pudieron comprobar El deceso de la persona Bueno, vemos por acá un poco preocupados ¿no? Están conversando el... el el jefe de la DINAC junto con el coronel subrogante, están un poco preocupados. Eh, recordemos que algunos eventos violentos pues se han suscitado aquí en el Cantón Quevedo y que obviamente atemoriza mucho a la ciudadanía quevedeña. Temas de hechos violentos y otros temas ¿no? ilícitos que también pues evitan que los quevedeños pues salgan más seguidos y esto pues genera mucha preocupación. ¿no? Tenemos conocimiento que hace unas semanas se reunieron las autoridades estuvo aquí el, el comandante nacional de que de, de, nacional es decir de, del ecuador estuvo aquí en Quevedo hace la semana pasada se reunió con la policía nacional se reunió con eh, autoridades seccionales, es decir eh, los concejales se reunió con, con la vicealcaldesa se reunió con el alcalde se reunieron eh, en una mesa de diálogo en el, la ciudadela Simón bolívar, para eh, tratar de coordinar acciones efectivas que puedan eh, disminuir que puedan menguar la delincuencia la violencia que se está registrando en estos momentos en el cantón quevedo no amigos eh, sin embargo bueno, tenemos conocimiento de que en, en esa reunión pues no se permitió el acceso a la prensa así que y, eh, no se nos dio el acceso en esa reunión y eh, Solo se tiene entendido que iban a planificar algunos operativos, obviamente que son secretos, ¿no? Porque este tema, es un tema que, que, que no puede ser divulgado por motivo de que existen, se puede filtrar información, existen bandas organizadas que pueden filtrar información y pueden entorpecer pues, el trabajo de la Policía Nacional, ¿no? Bueno, vamos por acá... Eh... Por acá vemos que ya se están retirando algunas motos, algunos carros que estaban de curiosos, ¿no? Viendo la escena, ya eh, van a retirar el cuerpo, va a ser llevado hacia la morgue de Quevedo, parece que ya ha sido identificado. Por acá vemos el coronel de la policía, el subrogante, vamos a esperar que él también pues, termine de realizar pues, el debido... por acá bueno ya amigos ya se llevaron el cuerpo de la persona fallecida vemos que ya nada más pues está el vehículo no tiene placas en la parte de atrás es un auto un auto, ser pues, plateado, promo que se encontraba estacionado y por acá también ya llegaron eh, familiares, ¿no? Que están en estos momentos hablando con la Policía Nacional, dando a conocer un poco los, eh, bueno, la identificación, eh, a qué se dedicaba, pues, la persona, Bueno, por acá vemos también que se ha hecho presente el fiscal. Y bueno, ya están, amigos, ya se retiró del cuerpo, va a ser llevado hacia la morgue. Ya la Policía Nacional pues va a hacer el debido procedimiento para llevarse el vehículo también para las investigaciones y para que sean pues analizadas también en un juicio, ¿no? Que se van a realizar pues próximamente referente a esta nueva muerte violenta que ha ocurrido aquí en el cantón quevedo y como les indicaba aquellos que recién se están conectando estamos justamente en la avenida walter andrade al ingreso de la gasolinera la chiquita donde se registró pues un nuevo hecho violento un ingreso pues muy concurrido a plena luz del día que ocurrió pues este este sicariato y es un, un ingreso un una, una vía pues muy concurrida de vehículos aquí justamente en una gasolinera donde diariamente pues obvia, bueno, por obvias razones pues llegan los vehículos a abastecerse de combustible, pues ha ocurrido pues este evento violento, ¿no? Que enluta a una familia del Cantón Quevedo. Amigos, esta es la información que tenemos a esta hora. Bueno, amigos, más adelante la Policía Nacional, como les había indicado, eh, habían. Vamos por acá un poco molestos, ¿no? Porque hay demasiados vehículos, demasiados vehículos que se han apostado justamente alrededor de la gasolinera, al ver pues la escena, ¿no? Y esto pues impide que otros vehículos, vemos por acá, ingresen a la gasolinera a abastecerse. Bueno, más adelante amigos, como les indicaba, la Policía Nacional pues va a realizar una rueda de prensa justamente, ya Ya esta rueda de prensa estaba pronosticada ya el día de hoy, donde se iban a dar a conocer pues los operativos que se estaban realizando en el Anillo Vial, una vía pues muy crítica también donde se está eh, registrando algunos eventos violentos de parte de bandas organizadas. Bueno, por acá nos dicen que en la parte delantera pues sí tiene placas y efectivamente el vehículo en la parte delantera pues tiene, tiene tiene placas, tiene placas. En la parte trasera no, pero en la parte delantera sí, según veo algunos videos que se han difundido a través de redes sociales. Aquí vemos ya, eh, bueno, vemos que ya fue llevado el cuerpo hacia la morgue de Quevedo y en estos momentos pues los familiares eh, están eh, con la Policía Nacional pues haciendo el debido registro, las pericias... Y bueno, todo esto evidencias, ¿no? Evidencias que servirán pues más adelante para conocer pues cuál fue la motivación del delito y obviamente pues quiénes son los responsables, ¿no? Un nuevo hecho violento, amigos, preocupa a la ciudadanía de Quevedo, donde ya constantemente se han registrado pues algunos eventos delictivos, como les había indicado. El día de ayer, pues también eh, se registró un intento de asesinato en la parroquia 7 de octubre y días anteriores también se había registrado pues algunos eh, eventos asimismo violentos en el cantón Quevedo. Más adelante, la policía nacional pues va a estar brindando todos los detalles a través de nuestra señal aldia.com.ec a través de una rueda de prensa. Nosotros vamos a estar haciendo las eh, inquietudes que ustedes presenten acerca de lo que se está desarrollando no porque hace unos días también el, el comandante nacional de la policía del ecuador pues también dio eh, dio hizo una visita acá junto con todo la, junto con toda la cúpula policial y se reunió pues con las autoridades sectonal, seccionales para el, eh, Bueno, como les había comentado hace unos días, la Policía Nacional, la cúpula de la Policía Nacional vino acá al Cantón Quevedo frente a, a los eventos delictivos que se han registrado, los eventos violentos que se han registra, registrado, vino acá, se reunió con las autoridades seccionales, se reunió con las autoridades provinciales, en este caso la gobernación de la provincia, para eh, coordinar acciones, obviamente, por el tema de que es secreto, ¿no?, de que... Eh, tienen que eh, este, analizar pues, estrategias de manera secreta, pues no se permitió el acceso a la prensa y no se dieron tantos detalles por motivo de que son operativos eh, secretos y no se puede filtrar información a través de los medios de comunicación, ¿no? porque si no, obviamente, pues esto interfiere ¿no? en las acciones que, está, que estaría realizando la Policía Nacional. Sin embargo, pues vemos que se ha suscitado pues, otro hecho violento el día de hoy, donde una persona pues fue baleada... Por acá creo que la Policía Nacional va a hacer eh, inspecciones, por acá vemos que se acercan, se, se alejan un poquito más, del, se acercan pues a otras calles. Acá vemos... Bueno, vamos, eh, creo que eh, junto con la... Bueno, todavía no se conoce, amigos, todavía no se conoce, no tenemos conocimiento del de nombre del fallecido, así que eh, obviamente es un hecho que acaba de ocurrir en la mañana y la Policía Nacional pues, todavía no, no nos da esa información. No Sé que ya lograron identificar a la persona fallecida, pero todavía pues, no nos dan la información. Ya vimos que eh, el jefe de la dinasea, pues, ya se trasladó junto con la familiar de la persona Hacia parece que un sitio, hacia la vivienda, creo que fueron para allá, a averiguar pues y conocer más indicios ¿no? de cuál sería pues la, la motivación ¿no? de, del delito que acaba de ocurrir justamente el día de hoy. Y el coronel de la policía pues tampoco eh, es una persona que le gusta dar declaraciones a la prensa en vivo, así que más adelante estaremos conectados a través de aldia.com.es en la señal de Aldía. adelante amigos en la señal de aldia.com.es vamos a estar nosotros dando a conocer más detalles así que así que eh, manténganse conectados eh, en breve eh, la Policía Nacional pues va a desarrollar una rueda de prensa para más adelante amigos vamos a estar dando eh, detalles acerca de lo ocurrido del sicariato de del día de hoy, más adelante, la Policía Nacional va a brindar pues información a través de una rueda de prensa, lo que se conoce a raíz de todos los datos, todas las evidencias pues escogidas. Vamos a conocer ahorita. Bueno, por el momento no no, no, no van a dar datos. No dan a dar datos, obviamente, porque, bueno, la única persona autorizada, amigos, es el coronel de la policía. Así que más adelante vamos a estar conectados a través de la señal de aldia.com.es para eh, informar acerca de lo acontecido el día de hoy, ¿no? Aquellos que recién se están conectando, un sicariato en luta a una familia quevedeña justamente en la avenida Walter Andrade al ingreso de la gasolinera La Chiquita donde fue baleado una persona que se encontraba al interior de este auto color plateado, ¿no? Es la información, amigos, que se tiene hasta el momento. Vamos más adelante y a, a dar detalles del asunto en la rueda de prensa que la policía tiene pronosticada cerca de las eh, breves minutos, ¿no, amigos? Así que muy atentos a, en la rueda de prensa que vamos a levantar en unos minutos. Muchas gracias.